y también tiene sus características culturales los temas que se estudian en un país y en ciertos son diferentes y desde dónde se estudian porque las preocupaciones son diferentes porque los intereses son diferentes porque nos mueven cosas diferentes entonces todo eso cuenta en estas propuestas de investigación social cualitativa les digo que es un bebé para que le tengan paciencia, no lo tenemos todo resuelto la parte de cómo aplicarlo metodológicamente es la más complicada, pero pues ahí vamos. ¿no? Y la parte de meternos en las instituciones también es complicada, porque la mayoría de las instituciones se siguen manejando en el otro esquema. Pero cada vez hay más apertura. Entonces, por ejemplo, ya muchos protocolos de investigación de instituciones ya no piden hipótesis, piden o dan las dos opciones, hipótesis o presupuestos ¿no? de investigación, que serían los accionados. Agarrense, por supuesto si van a ser cualitativos, ¿no? Bueno, ¿hasta ahí tienen alguna duda? ¿No? Ahí a poco sí así es todo claro. ¿Y? Sí, hay una diferencia entre medir y visibilizar. ¿Medir y qué? Visibilizar. Pues sí, ¿no? Por eso te pregunto, no sé. Sí, claro, porque no necesariamente medir Es más, muchas veces las cifras se utilizan para invisibilizar ¿no? Entonces tú puedes utilizar un número para visibilizar O para invisibilizar, para ocultar información No, eh, no porque es el número Sino porque el negarte a darle la dimensión cualitativa a ciertas cosas Y dejarlo en una cifra puede invisibilizar ¿no? La, la, el martes pasado yo les decía cuando uno dice eh, que, o sea, mis ejemplos perdón, pero es que ando traumada con estos tiempos mexicanos ¿no? eh, cuando uno cuando uno dice tenemos 35 mil creo, ¿no? desaparecidos ¿no? uno puede decir visibiliza pero yo creo que más que visibiliza invisibiliza porque decir 35.000 es como tan abstracto no. en cambio les decía el martes pasado decir es que 35.000 desaparecidos son más que los de la última dictadura argentina y lo sumamos en dos sexenios y se supone que no tenemos dictadura ahí está visibilizando algo no. ahora si yo me voy a que por cada desaparecido tienes viudas tienes viudos, tienes hijos tienes hermanos ¿tienes? entonces acabamos concluyendo que México está muy enfermo y que vamos a necesitar mucha ayuda para restablecernos. pero lo que trato de decir es que a veces el tratamiento de lo, de lo social como cuantitativo se hace para invisibilizar no para visibilizar. Sin embargo, no es lo cuantitativo por sí mismo lo que, lo que invisibiliza. Es la intención con la que la usas y el contexto en el que la usas. ¿Sí me expliqué? Dime si no estás de acuerdo. ¿eh? No, te, no tienes que estar de acuerdo. Sí, no, nada más quiero entender. Entonces, medir uh -huh. a veces puede invisibilizar lo que me decir, porque mi pregunta era ¿en qué medir y visibilizar. Sí. Y nada más otra pregunta. Entre método y metodología, ¿cuál sería uh -huh. la, la diferencia? La diferencia está en el famoso logos, ¿no? este, la, la, la terminación. Es decir, ¿qué es el método, el camino o la estrategia a seguir? ¿no? El camino que sigue una investigación. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. La metodología propiamente dicha sería el análisis de ese camino. El estudio de ese camino, el planteamiento de ese camino. Por eso, en los proyectos de, investig de investigación, cuando dice metodología, uno lo que tendría que hacer es una narración analizada del camino que hemos recorrido o que pensamos recorrer para hacer una investigación. Es el estudio del método. Y, y perdón si me acaba de salir esta noche, para que nos quede claro, pero, uh -huh. no, eh se puede hacer un análisis si quiere, de discurso entonces con planteamientos técnicos de recolección cualitativas lo cual no significa, creo eh, estarías de acuerdo que eh, podamos numeralizarlas o hacerlas en cifras, me refiero en todo caso estoy pensando a estos programas informáticos, atlasti etnos, análisis de discurso o análisis de dibujo en fin, eh, no sé si Mira, pasa una cosa ahí, qué bueno que lo preguntas, porque sí creo que es una cosa importante. Eh, utilizar, a ver, si uno quiere hacer investigación cualitativa, uno tiene que tener un propósito cualitativo, un planteamiento cualitativo, y luego tienes que obtener la información a través de técnicas cualitativas, pero luego tienes también que hacer un análisis cualitativo de la información. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos o cuando se hace este tipo de análisis de contenido más que de discurso? Porque el realmente cualitativo es el de discurso, el de contenido en realidad es cuanticualitativo, no es solo cualitativo. ¿no? Un error que se comete con frecuencia es obtener la información mediante estrategias cualitativas, y luego, echar a perder la información por hacer un análisis cuantitativo de la información cualitativa. Es decir, si tú analizas discursos y tienes un montón de información cualitativa riquísima y eso lo acabas metiendo en el Atlas T para que se te convierta en cuántas veces dijeron tal palabra relacionada con tal palabra, ese no es un análisis cualitativo, es un resultado cuantitativo, ¿no? entonces mi investigación ya no fue cualitativa entonces, como para qué me puse a hacer este, si estoy perdiendo un montón de información al hacer un análisis así ¿no? yo no estoy en contra porque es lo que les dije las cosas sirven para lo que sirven y hay investigaciones en las que a lo mejor una parte de mi investigación es cualitativa y me sirven ¿O puede ser que yo haga este análisis del discurso cuanticualitativo y después uno cualitativo? O sea, eh, yo soy muy abierta a las opciones. ¿no? Creo que una de las primeras cosas que creo que nos tenemos que deshacer los, los cualitativos es de ese pleto que se generó al inicio de esta discusión eh, con, entre paradigmas, digamos y que fue un pleito que se originó como se origina todo pleito cuando empiezan a fijarse posturas ¿no? más radicalizadas y demás y entonces se parecía que estaba peleado el uso de técnicas cuantitativas y con las técnicas cualitativas pero hoy en día ningún cualitativo te va a decir eso el conflicto no está a nivel de las técnicas el conflicto está a nivel del planteamiento y del paradigma las técnicas son instrumentos que nos sirven para obtener diferente tipo de información y serán pertinentes en tanto ayuden a la investigación. Algunas pueden... La mayoría de las investigaciones son cuanticualitativas o cuantitativas en, en términos de, de técnicas, ¿sí? Ahora, el Atlas Team y estos software que se utilizan para procesar grandes cantidades de datos eh, cualitativos, ¿no? Hay que saber usarlos, pero no solamente en términos de técnica, ¿no? O sea, ahorita hay muchos talleres o, o cursos que hacen, ay, aprende a usar el Atast y la verdad es que eso le, le aprende uno picándole. O sea, te compras el programa y así como uno aprendió Word y PowerPoint, ni y, se acuerda como lo hizo, o sea, terminas aprendiendo. El problema es el criterio con que se usa. Por ejemplo, un alumno llega conmigo y me dice, voy a hacer análisis del discurso, voy a hacer tres entrevistas, lo voy a meter en el Atlastí. Le digo, ¿para qué metes en el Atlastí? Tres entrevistas, chiquillo. Tres entrevistas, las puedes analizar sin el Atlastí. ¿no? Porque el Atlastí es una herramienta que sirve para lo que sirve. Sirve para tratar grandes cantidades de información. Y grandes cantidades de información son proyectos donde se hacen 100 entrevistas o más. Si son 3, me inventes. Ese payaso, ¿no? A mí me. No, sí, en serio, porque además todo tiene ventajas y desventajas. Entonces, un software te permite analizar gran cantidad de información, pero obviamente el inf... ese análisis es menos fino que el de poca información hecha a la antigüita. Entonces. Unas por otras. Cuando nos hablaba del estudio de caso, yo creo que el estudio de caso es una técnica para tener mucho sí. ¿Y, bueno, y también que... es una estrategia. Sí, me pregunto mm. un poco porque bueno, entiendo que el estudio de caso es, está compuesto por entrevistas y como mm. una especie de. Uh, Panorama general sobre el caso particular que se está tratando, que uh -huh. se puede obtener por los familiares por el contexto, uh -huh. y de la persona directa, que está implicada. Uh -huh. eh, ¿Y cómo se hace el análisis o qué recomendaciones da para hacer ese análisis de información? Uh -huh. Entiendo yo que tiene que ver un poco con la pertinencia del caso. Sí, yo creo que tiene que ver con. Mira, creo que una cosa muy importante es para saber cómo hacer. ¿Qué, ¿Qué herramientas utilizar, qué técnicas utilizar y cómo analizar la información? Hay que tener clara una cosa, el propósito de la investigación. Entonces, ¿cuál es el propósito de hacer ese estudio de caso? Y dependiendo del propósito que tengas, va a ser pertinente hacer un análisis del discurso o hacer narrativas, o sea, construir el caso a partir de diferentes estrategias, que pueden ser muchísimas una de las dificultades de comprender este asunto de la investigación cualitativa es que efectivamente muchas de nuestras técnicas son también estrategias son al mismo tiempo método y técnica entonces nos confundimos el ejemplo más claro es la etnografía ¿No? la etnografía es una estrategia pero al mismo tiempo es una técnica de obtención de información y al mismo tiempo es un método y al mismo tiempo es el resultado entonces luego te dicen, ¿pero ¿qué es etnografía? ¿no? ahí hace falta, por eso les decía que estamos en, con, el, con el chamaco pequeño porque hace falta mucho trabajo epistemológico, muchísimo de hecho, creo que esa es la labor que tenemos ahora que hacer porque, por ejemplo, los antropólogos tenemos un problema gravísimo nos hemos sostenido milagrosamente ¿no? Porque tú le preguntas a un antropólogo, ¿qué estudia en la antropología? Y ya empezamos a sentirnos mal. Y ya si nos quieren traumar, ¿no? es cuando contestamos, pues estudiamos la cultura. ¿Y qué es cultura? Uf. O sea, nos quieren generar conflictos, así porque problemas emocionales. Háganos esas preguntas, ¿no? ¿Por qué? Porque... Eh, perdón que les hable tanto de la antropología pero es, no solamente es mi formación y como cualitativa tengo que hablar desde mi enfoque y desde donde yo hablo sino que también la antropología creo que es la disciplina más cualitativa de todas y no lo es por gusto lo es porque así se dio ni siquiera lo es conscientemente en muchos casos pero bueno, para mi fortuna lo es y eso me facilitó la formación después entonces en la antropología es el caso que yo agarro para decirles por ejemplo en las ciencias sociales no tenemos muchos conceptos precisos y eso es un problema porque la investigación cualitativa es súper precisa en el lenguaje o sea, lo que tenemos de flexibles y de abiertos en todo lo demás necesitamos dar rigurosidad con la precisión del lenguaje entonces hace falta o estamos necesitando mucho trabajo en términos de, de epistemología o sea, de cómo construimos el conocimiento, cómo entendemos ciertas cosas, cómo le damos precisión ahí vamos, ¿no? pero está en construcción pues ¿no? y se llevará bastante tiempo, entonces ahorita mismo una de las dificultades que tenemos a la hora de hacer las investigaciones no solamente tenemos que construir método, como les dije sino que también tenemos muchas veces la necesidad de construir conceptos o sea, en esta investigación ¿cómo voy a entender esto? ¿No? y con esta búsqueda de precisión, entonces por ejemplo yo estoy muy peleada con ciertas cosas que hacemos precisamente porque nos resta precisión y nos confunden en las instituciones ¿no? por ejemplo, yo no sé por qué demonios le llaman protocolo al proyecto de investigación, nunca me lo he explicado. tampoco nunca he entendido cómo es que cada institución decide el orden del famoso proyecto, o sea, yo siento que es como un castigo de los administrativos, así como castigan en las revistas, te tocan los horóscopos ¿no? así como que a algún administrativo le dicen, pues te toca hacer el... el, el el protocolo famoso y lo hacen como... se o sea, nunca he entendido cuál es la lógica, pero todos son diferentes están en, ordenados de manera diferente, hay, una, hay un orden lógico que es el del esquema que les pasé, ahorita les digo por qué y luego ¿cómo entendemos las cosas? No? ya entrando directamente al esquema que les pasé ¿no? que es el esquema en el intento de cómo pueden hacer un proyecto digamos, que les pueda servir un poco de plantilla o de guía, ¿no? ¿Cómo entendemos cada una de las secciones de un proyecto de investigación? Nunca nadie nos lo explica. ¿Sí o no es cierto? Licenciatura, último semestre, haz la tesis. Ni siquiera sabemos qué es tesis. La palabra tesis. Ni siquiera nos han dicho qué es tesis, pero pues ya nos lanzaron a hacer el tesis, ¿no? A hacer la tesis. Y agárrate al director. Y el director que te dice, pues hazte el marco teórico. ¿Y qué es marco teórico? Pero lo peor es que no lo preguntamos, ¿no? Porque además hay como esta visión de eso, universitario o sí tesis, marco teórico, no yo lo pregunto porque van a pensar que un inmenso, ¿no? Entonces todos sí, no, claro, yo, ¿no? Y luego utilizar nombres rarísimos, como por ejemplo el estado de la cuestión. Bueno, yo esa cosa, cada vez que dicen el estado de la cuestión me quiere dar algo. ¿no? ¿Qué es eso del estado de la cuestión? O sea, en términos de, de lenguaje me refiero, ¿no? Porque hay que ser muy precisos en eso. Entonces, Estado la cuestión, ¿no? O sea, la cuestión del Estado, el Estado de la cuestión... O sea, yo creo que hacerlo difícil, hacerlo incomprensible, ¿no? Es parte de la trampa, pues, de la tortura de la, del, del tesista, ¿no? El Estado del arte... El estado de la cuestión o el estado del arte no son más que una cosa muy simple. Se llama revisión crítica de los antecedentes. Tan, tan. ¿Qué estado del arte ni qué estado de la cuestión? Nomás por andar este, haciéndonos las cosas difíciles. ¿no? Yo se los digo así y ustedes y hasta vi cómo respiraron. Por fin. ¿No? bueno, entonces ya saben cuando les digan el estado del arte o el estado de la cuestión revisión crítica de los antecedentes es descriptivo perfectamente ¿No? hay que entender cada una de las partes del proyecto de investigación para pretender hacer un proyecto de investigación todo lo demás es tortura yo. de veras o sea, yo hice como seguramente varios de ustedes mi tesis de licenciatura como pude y, es, y por eso hay tantos memes de tesistas sí llorando. En serio. Porque es sufridor. O sea, no hay cosa más horrible que hacer algo que no entiendes. ¿Sí o no es cierto? O sea, no tienes nada. Las clases de metodología en prácticamente todas las instituciones suelen ser muy malas o cuantitativas. No, los, los famosos seminarios de tesis y eso son uno que hizo la tesis como pudo tratando de decirles cómo pueden hacer la tesis sí, de veras porque no hay formación en metodología y eso es, está generalizado el director no dirige el asesor no asesora el lector no lee ¿no? y el tesista llora nada más, de veras y se vuelve un sufrimiento y un horror y esto pareciera que no pero es hasta un problema social se los juro porque sale el tesista y en todos los exámenes dicen: En próximas este, investigaciones ahondaré en esto. Y en el fondo está pensando: En mi vida vuelvo a ser mi madre. Esto. ¿Sí o no es cierto? Bueno. Y los más masoquistas, ahí va a la maestría de doctor. Pero igual lloramos y sufrimos. ¿no? Y la pasamos súper mal. Y la investigación no tendría que pasar, o sea, no tendría que ser eso. No tendría que ser ese sufrimiento, porque la investigación es, crea es creación, pues, como el arte, ¿no? El, no el mismo tipo de creación, el mismo proceso, pero es creativa. Deberíamos estar felices y encantados haciendo una investigación, porque me apasiona, porque me da curiosidad, porque descubrí otra cosa. No, estamos llorando, ¿no? Y haciendo memes a él para que nuestros amigos nos digan, no, oh, pobre de ti. ¿no? Y los directores de tesis. Y los asesores como yo usamos esos memes para torturarlos. Por supuesto, yo así los uso muchísimo, me encanta. Pero es terrible. O sea, honestamente, es terrible que la investigación se vuelva una cosa que la gente odia, que sufre, que padece. Cuando es algo tan lindo, porque de verdad que es lindo. Cuando cabe lo creativo, cuando cabe la, la, la capacidad creadora lo que pasa es que se ha burocratizado y se ha rigidizado y entre más rígido es, más aburrido es eh, entonces, entrando rápidamente en el esquema un proyecto de investigación en el orden del esquema que les digo ese tiene un orden lógico No, seguramente no es el único orden lógico pero es el que yo he encontrado para que tenga lógica para ustedes un proyecto de investigación normalmente se escribe me estoy refiriendo así al texto que normalmente empieza con una introducción ¿Sí? en esa introducción normalmente lo que vamos a poner es el tema delimitado y la justificación se delimita en tres sentidos básicamente les voy a decir así muy rápido esto ¿eh? temporal, espacial y conceptualmente. es decir un tema tiene que estar delimitado según los contextos de espacio ¿no? tanto geográficos como de espacio o sea, puede ser en México pero también puede ser en una escuela secundaria ¿no? en tiempos es decir, hay investigaciones que no tienen que, que se hacen en el mismo tiempo en que se hace el estudio pero hay investigaciones que implican la comparación con otras épocas por ejemplo o estudios históricos que tienen otra temporalidad, ¿no? O incluso proyecciones a futuro. Y conceptualmente, nuestro concepto principal. Entre mejor delimitado esté un tema, más fácil les va a ser generar un proyecto de investigación. Por eso es tan importante delimitar. Eh, si ustedes me dicen, yo voy a estudiar eh, eh, quiero estudiar el fenómeno de la corrupción en México pues ahí nos vemos como en el 2087 cuando acabe se acaba porque eso es un mundo está, no está delimitado necesitamos delimitarlo bien para que sea una investigación factible en el tiempo que estamos pensando hacerlo no, eh, no se trata de que nos volvamos burócratas y que sea así como técnico de ahí en seis meses voy a tener una investigación pero sí hombre de ser realistas no, eh, no es lo mismo estudiar la violencia en América Latina que la violencia en México que la violencia relacionada con el narcotráfico en México que la violencia relacionada con el narcotráfico en México en el norte en los estados del norte que la violencia de género relacionada con el narcotráfico en la frontera norte si ¿Sí se fijan cómo lo voy haciendo más específico y eso lo hace más asible entonces es muy importante que delimiten bien Después de tener un tema bien delimitado, lo que tenemos es que justificarlo. ¿Y quién me dice qué es justificar? por qué se hace? Digo, ay, qué tramposa porque ya estaba ahí. No, lo importante de la justificación es la pertinencia. Pero la pertinencia en términos disciplinares. O sea, a ver, sí es cierto, ¿no? Pues yo les pregunto a mis alumnos, bueno, ¿y por qué vas a hacer esa investigación? Pues porque me quiero titular. Yo digo, pues sí es cierto, ¿no? Me entiendo, no está, es verdad, es uno de sus motivos. Pero, pero acaso a la institución, al país le importa que tú te quedes titular no nos importa o sea, no no eres el centro del mundo ¿por qué tu investigación tiene que importarle a esta disciplina? ¿qué le estás aportando? de entrada a la disciplina y después a lo demás ¿no? o sea, porque así nomás porque quiero pues sí, todos nos queremos titular claro, y luego entonces, la justificación no, no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? tengan ninguna motivación y de hecho es bueno que la ubiquen y se vale, la que sea hay que, hay que quitarle la carga moral ¿no? yo tengo estudiantes que me dicen, yo la verdad me quiero titular porque mi abuelita está dale y duro porque quiere que ponga el título en la sala y ya está muy grande y se me va a petatear y yo no me el titular y entonces yo les digo, miren, ahí en Santo Domingo venden unos idénticos entonces si tu único objetivo no es ni ejercer ni nada o sea, tú descubriste que tu verdadera vocación es otra, andas en otro rollo ay, pónselos a tu abuelita ¿no? y nos quitamos de problemas porque estás perdiendo el tiempo que será da y yo no creo que sea un valor titularse, o sea, los títulos no son un valor, no todo el mundo tiene por qué tenerlos, no nos hacen mejores personas, no esa fuerza ¿no? vamos a quitarles a cara, oiga, porque está canijo ¿no? por ejemplo, en la ENA llegan y me dicen ¿y ¿por qué traste de la ENA? porque no me aceptaron en la UNAM y no me molesta yo lo entiendo pero yo ya tengo grupos de 50 personas Cuando antes eran? 30 ¿no? y de esos de esos 50 tengo por lo menos 20 que no van a ejercer la antropología porque la antropología además no es una disciplina que te dé dinero ¿no? Cuando me dicen, es que yo lo que quiero es tener chapa a la cabra de su nombre, mi hijo, búscate otra cosa. ¿No? O yo lo que quiero es hacer lana, vende tacos. Si la, la de los tacos de guisado de afuera, de lana, tenemos lana que todos nosotros juntos. La verdad, ¿no? y se la pasa mejor además. Si sí, yo me equivoqué. Eh, bueno, entonces, justificar en términos de la pertinencia para el proyecto sí tiene que ver con qué. porque es pertinente. ¿Cómo justificamos de manera fácil? Les doy un truco. Se justifica lo que falta. Se justifica por ausencia. Es decir, si es un tema que mi disciplina no ha estudiado, y claro, tiene alguna razón de ser que lo estudie, se justifica. ¿No? Si es un tema que mi disciplina sí ha estudiado, pero en otro lugar, se sí. justifica. Si es un tema que mi disciplina ha estudiado en el mismo lugar, pero hace mucho que no lo vuelve a tocar como la cultura es dinámica, se justifica. Si es un tema que mi disciplina sí ha estudiado mucho y en el mismo lugar, pero con una perspectiva teórica diferente, se justifica. O si se, han dicho, se ha generado una escuela de pensamiento diferente sobre el tema, se justifica. O sea, donde hay vacío, hay justificación. ¿por qué? porque las disciplinas lo que quieren es construir conocimiento, generar conocimiento y tener un acervo de conocimiento entonces casi siempre hasta les doy la palabrita dominguera ¿no? la frasecita dominguera ponemos en las tesis eh, que de entrada aporta al acervo etnográfico de la topología ¿no? siempre lo podemos hacer pues suena bonito pero en pocas palabras, van a justificar según qué aporta su investigación. ¿Por qué es importante su investigación? Después de la justificación vamos a plantear el problema. Y para plantear el problema tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, conocer los antecedentes del tema. ¿Quiénes han hecho investigación sobre este tema? En otros lugares, en otras épocas, con otras perspectivas o de temas similares desde otras disciplinas ¿no? la primera obligación que yo tengo como investigador es conocer todo lo que pueda sobre el tema que tengo. no puede ser que yo no esté de acuerdo con ciertos autores lo que no puede ser es que no los conozca ¿No? por ejemplo en antropología médica puedo no estar de acuerdo con la guerra virtual de hecho no estoy de acuerdo con algunos postulados de la guerra virtual haciendo antropología médica. Pero sería inaceptable que yo no conociera a ¿no? Porque hasta para decir que no estoy de acuerdo tengo que conocerlo. Es más, para decir que no estoy de acuerdo, sobre todo para decir que no estoy de acuerdo tengo que conocerlo. Eso, eso es importante en la investigación en general. ¿eh? Porque luego tenemos un problema. Se los decía la vez pasada, creemos que lo que no nos gusta no hay que investigarlo. Está mal visto investigar lo que no nos gusta. Al contrario, hay que investigar lo que no nos gusta para conocerlo, para comprenderlo, para desarmarlo, para combatirlo si ustedes quieren. Hay que conocerlo, ¿no? Por ejemplo, ahora con las elecciones, otra vez tema recurrente y obsesivo. ¿Cómo demonios voy a criticar? Anaya, si no conozco su proyecto. Si no me ha dado mi tarjeta. Sí, eso es más triste. No, lo digo en serio. ¿Cómo voy a criticar al PG si no conozco su proyecto? ¿Cómo voy a criticar al proyecto de.? O sea, hay que conocer. Pero ¿conocer qué significa? Conocer significa haberse leído todo lo que hayan podido de todas las entrevistas salidas y por haber haber visto todos los videos, haber visto toda la información falsa, saber que es falsa, haberla contrastado. Hay que hacer análisis para conocer de veras. porque no es lo mismo opinar que argumentar, saber que conocer. Entonces, si uno quiere criticar algo, con mayor razón lo tiene que conocer, o sea, es increíble que nosotros estemos tan acostumbrados a criticar lo que no conocemos. Así nomás porque se nos ocurre, por nuestras polainas. Entonces nosotros como investigadores tenemos eh, la obligación de conocer lo más posible el tema que nos ocupa, nos guste o no. Y esos autores que no nos gustan son los que tenemos que leer con más cuidado para poderlos criticar. Y que no nos pongan en la torre, porque si nada más porque no nos gustan medio lo leemos, ay, este me cae gordo, a ver, espérate. Me cae gordo, además fíjense, agarramos cosas que no tienen nada que ver. Eh, el libro de fula, fulanito de tal me cae gordo porque, este no sé, por ponerles un ejemplo, un académico, ¿no? Porque es triste ajá, sí, pero su libro sobre no sé, qué sé yo sobre cultura eh, sí tiene que ver con que es priista, pero eso no te exime a leerlo o a decir que es malo por sí mismo, conócelo es como Vargas Llosa a Vargas Llosa hay que leerlo pero no escucharlo a Vargas Llosa hay que leerlo y no necesariamente para que te guste Sino para que nadie te venga a decir, para que nadie te venga a contar. O sea, hay que leerlo, pero no pedir la autógrafa. De hecho, si lo ves en la calle, le puedes tirar algo mejor. Pero leerlo hay que leerlo. Pues sí, ¿no? Emil Siorán, neonazi. Sí, qué terrible. Pero es un gran escritor. Pero fue un gran escritor. Nadie puede dejar de leer. Viaje al fin en la noche, no más.